Bueno, volvemos de esta tercera pausa y la doctora va a continuar con los problemas de miembros inferiores. Bien. Las patologías en miembros inferiores pueden ser de etiología muy variada. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es... Una buena anamnesis. Con la anamnesis lo vamos a orientar claramente. Una patología frecuente que, podemos presenta, que puede presentarse en el consultorio son las de origen infeccioso. Sí. Placa eritematosa, caliente dolorosa, que se puede acompañar o no de una ampolla. Las ampollas tienden a ser grandes, uh -huh. extensas. Y también podemos precisar el límite de la lesión, uh -huh. dónde empieza piel sana y dónde termina el eritema. Si un paciente presenta este tipo de lesiones, tenemos que pensar en una ericipela, uh -huh. una lesión bacteriana producida por el estreptococo. Uh -huh. Tenemos que conocer bien cuáles son los agentes etiológicos para no incurrir en la terapéutica incorrecta. Porque muchas veces medicamos con antibióticos como una cefalexina que sabemos que no va a responder a este tipo de lesiones. Otra, otro tipo de patología que puede producir el streptococo son la celulitis, que a diferencia del irisipela son lesiones eritematosas, también calientes, dolorosas, el paciente puede presentar un estado febril y donde el límite de la piel sana y la piel enferma ya no están definido. Y otro tipo de lesiones que pueden afectar frecuentemente los miembros inferiores acompañando otra serie de sintomatología, pero que lo llamativo es por lo, o, o la lesión dermatológica por la que muchas veces el paciente concurre son por estas placas o pápulas eritematosas dolorosas que afectan miembros inferiores que se conocen clínicamente con el nombre de vasculitis. Cuando recién empieza los pacientes suelen venir a la consulta pensando que son picaduras. Exactamente, entonces nosotros debemos escuchar al paciente, nosotros en dermatología siempre decimos que si prestamos atención al paciente correctamente el paciente solo va uh -huh. identificando las causas, sí. pero en estos casos, nosotros también tenemos que inter seguir interrogando al paciente sobre otras sintomatologías, ya que si tenemos lesiones de vasculitis en miembros inferiores, son lesiones purpúricas, no desaparecen, si nosotros a la vitropresión o presionamos la lesión, si tuviéramos una picadura, el eritema desaparece con la presión, sí. que eso lo podemos hacer en el examen físico del paciente. Pero siempre estar atento a las sintomatologías de los otros órganos o sistemas que pueden tener afectación en los vasos y tener lesiones, síntomas y signos de vasculitis sistémicas. Las causas que nosotros dermatológicamente mayormente vemos cuando vemos estas lesiones en miembros inferiores son generalmente por fármacos, mm. pero debemos interrogar. Después se nos puede presentar un paciente que presenta lesiones de ampollas de aparición brusca en miembros inferiores y nosotros tenemos que, bueno, más allá del interrogatorio si el paciente tiene o no una enfermedad de base, preguntar qué estuvo haciendo y ahí, aquí tenemos una imagen de una dermatitis de contacto irritativa por una hiedra venenosa que acá no hay prurito acá hay sensación de ardor dolor y estas lesiones ampollares o sea cavidades de contenido líquido mayor a medio centímetro también el paciente puede hay otras lesiones ampollares que se pueden presentar en miembros inferiores de aparición brusca y una es la que nombramos hace un ratito en la lesión en boca que está asociada con el herpes simple tipo 1 principalmente que es el eritema polimorfo que va a producir lesiones ampollares tanto en la mucosa oral como en miembros y se caracteriza porque tiene una lesión diana lesión eritematosa en la periferia un poco violácea en el centro, en el anillo central y una ampolla bien central a la lesión estas lesiones también son bruscas. Y cuando yo digo relacionadas con el herpes, no necesariamente el paciente va a tener lesiones de herpes. El paciente puede referir que hace 15 días, 3 semanas, ha tenido una lesión de herpes simple en alguna zona habit frecuencia habitual de presentación en él. Tienen una evolución de 15 días a un mes y, en este caso el eritema polimorfo, y bueno, siempre el interrogatorio y la localización de las lesiones son las que nos van orientando al diagnóstico. Y después tenemos otras ampollas que pueden aparecer de forma brusca o rápida, que es la ampolla diabética, que no se sabe la causa, que van a, pueden aparecer sobre una piel eritematosa, edematosa, o directamente sobre piel sana, la bulla diabética o las ampollas diabéticas. Entonces siempre... Vuelva a insistir, el correcto interrogatorio al paciente. ¿Tienen que tener polineuropatía o no es imprescindible? No es imprescindible. Ajá. Se supone que las ampollas, eh, las ampollas diabéticas no se logran... O sea, el paciente viene con una diabetes de larga data, Ajá. Ajá. pero a veces no tienen otra sintomatología, no tienen otra lesión Ajá. en piel Ajá. que manifieste. Las ampollas lo que sugieren en muchos de los casos es que un paciente a lo mejor que no esté controlado porque, o que no tenga la correcta medicación. Uh -huh. Otra patología frecuente que podemos ver son los signos de insuficiencia venosa. Los signos de insuficiencia venosa, a veces nosotros vemos el paciente con todo, el cambio de color, la pérdida del vello, la falta de sudor, pero eso es cuando ya la lesión, o sea, la evolución es crónica. Nosotros tenemos que estar atentos. Si el paciente refiere que perdió vello, si siente la piel seca, si siente prurito, porque a largo plazo son trastornos tróficos o trastornos estéticos visiblemente, pero con el tiempo pueden aparecer las úlceras. Las úlceras venosas, de límites irregulares, que tienden a ser múltiples, tercio inferior, de piernas, parte interna generalmente, y otro tipo de úlceras que también podemos presentar en miembros inferiores son las úlceras hipertensivas, las úlceras de martorel, que es una úlcera dolorosa. Que bueno, bueno, el paciente puede concurrir a un médico clínico y el médico clínico valorará, revisará al paciente, verá la medicación de estos pacientes, pero siempre el examen físico. Y tenemos otros tipos de úlceras que pueden presentarnos, presentarse, que son, no son las vasculares, y una de ellas es el pioderma gangrenoso. Enfermedad pues inflamatoria intestinal. Exactamente. El pioderma gangrenoso está asociado a las enfermedades inflamatorias. Eh, a veces eh, la lesión se confunde porque comienza con una pústula, es una neutrofila. puede preceder incluso. Y lo al, puede preceder. Al trastorno intestinal. al trastorno intestinal. O a veces puede aparecer después claro. de una cirugía, sobre sí, todo en sí, la sí. colitis ulcerosa, en la zona de la cicatriz. Entonces hay que estar atento a esta lesión que aparece como una pústula o un nódulo con una pústula que se empieza a, a extender, asintomática, y tiene una característica en la periferia de la lesión que es un borde más eritemato violáceo. Y la base de aspecto purulento. Entonces por ahí la confundimos con una úlcera sobreinfectada y son úlceras que no van a responder ni a antibióticos ni a los, las terapéuticas de las úlceras vasculares. Y otra úlceras importantes son aquellos pacientes que hayan tenido antecedentes de quemaduras en los miembros inferiores, que es la úlcera de Marjolén que sobre la quemadura aparecen carcinomas, generalmente el carcinoma espinocelular. Entonces, úlceras de larga data que no se resuelven, que no mejoran, que los bordes, los bordes se infiltran, hay que estar atentos para que no ocurra la aparición de estos carcinomas o en caso de que ocurran, detectarlos y poderlos tratar a tiempo porque son localmente destructores y hay que recordar que los espinocelulares pueden dar metástasis ganglionaria, si bien... Es, son de larga evolución en el tiempo, pero hay que controlar a estos pacientes. A mí me gustaría, doctora, que para cerrar usted eh, llame la atención a nuestros colegas de atención primaria de cuáles serían las, los principales mensajes que debieran quedar de todo esto que usted ha mostrado con lujo de detalle. Bien, lo más importante es que nosotros se nos puede presentar un paciente en el consultorio con lesiones que presentan eritema y escamas o eritematosas sin escamas. Presentan eritema y escama, yo siempre tengo que pensar en lo más frecuente. Lo más frecuente son las tiñas. Uh -huh. Para pensar en lo raro, siempre hay tiempo, uh -huh. pero hay que descartar. Entonces pensamos, examen, pedimos un examen micológico directo y cultivo. Uh -huh. Tenemos lesiones ampolle, eh, costrosas, amarillentas, pustulosas, tenemos que pedir bacteriológico. Uh -huh. El bacteriológico nos va a ayudar a orientar. Bacteriológicos negativos, uh -huh. descartamos infecciones bacterianas y tenemos toda la otra serie de patologías que son normalmente del especialista, pero yo como médico clínico tengo que resolver o descartar la infección bacteriana. Uh -huh. Y después estar atento a todas las patologías pluriginosas. Uh -huh. Recordar, como dijo el doctor, las patologías pruriginosas dermatológicas normalmente acompañan a la lesión, pero las sistémicas o las que comprometen a otros órganos muchas veces preceden. Entonces siempre un buen interrogatorio, un buen examen físico va a hacer que lleguemos a correctos diagnósticos mucho más rápido que si medicamos habitualmente. Nosotros en dermatología vemos muchos pacientes tratados con estos eh, medicamentos en cremas que son los famosos tríos, el corticoide, el antibiótico y el antimicótico que a su vez a nosotros nos modifican la clínica y tenemos que esperar un tiempo de evolución para poder solicitar o una anatomía patológica o poder ver la verdadera lesión dermatológica del paciente. Doctora, si algún colega del interior se quisiera poner en contacto con usted, eh, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, yo estoy en la cátedra y en el servicio de dermatología del Hospital Nacional de Clínicas y en la parte privada trabajo Bien. en una eh, clínica que se llama Humana Cirugía y bueno... Bueno, no hay ningún problema bueno muchísimas gracias doctora ha sido absolutamente didáctica la exposición y con un gran material iconográfico que a nuestros colegas le va a ser muy útil uh -huh. la vamos a tener en cuenta y en alguna otra oportunidad nos vamos a encontrar Así bueno, que muchas gracias gracias a usted doctor muchas gracias